Es muy común que, que roban las eh, bicicletas y rompen esto, entonces nos quedamos con una cadena que la dejamos fu sin funcionar, es muy fácil. Yo compré este, este pedacito de fierro y cabe perfectamente y lo único que voy a hacer es aplastarlo de un lado y del otro. Y comenzamos a apretar. Ahí queda. Queda fuertísimo no se mueve ni un milímetro Ponemos el, el siguiente Y lo mismo Lo llevamos acá